Bien, continuamos con el horóscopo de Acuario, de Sol, Ascendente, Luna. Si es primera vez que ves eh, mi canal, si es primera vez que llegas a los videos, a los horóscopos, bueno, te cuento que esta es la carta de la, de la Luna Nueva y ya estará publicado este video para que lo veas antes, la, la interpretación que doy de la Luna Nueva. Y lo que hacemos es... Imaginar por un momento que acá está el sol, la luna o el ascendente de tu signo y vemos en qué área de tu vida, en qué casa astrológica están pasando estos aspectos que son muy interesantes. La luna nueva se produce para ti en la casa 10. La casa 10 es la casa del estatus social, del reconocimiento público. Una vez que has estudiado o que te has hecho famoso por alguna profesión, algún, alguna ocupación también, ¿eh? Eh, la casa 10 es la casa donde se te reconoce. Si eres médico o eres carpintero o eh, sea cual sea tu ocupación, tu profesión, tu manera de generar ingresos, y ya llega un momento en que te, te haces muy bueno, pues esta es la carta donde la gente empieza a reconocerte públicamente. Entonces, para ti esta luna nueva se está produciendo en tu casa 10. Tu casa 10 está teniendo un sextil, que es una puerta de oportunidades, con los planetas que están pasando por Capricornio en tu casa 12, Júpiter, Saturno y Plutón. Este sextil nos estaría hablando de esas oportunidades que puedes estar teniendo con personas de poder, ya sean para invertir en tu proyecto, para invertir en ti o simplemente para tener un reconocimiento o puede ser también hasta que tengas un, un aumento de salario, probablemente también, aunque viendo los tiempos como están puede ser posible, dependiendo en qué lugar del planeta te encuentres esta luna nueva también está teniendo cuadraturas está teniendo un aspecto eh, de dificultad o de incomodidad con venus Venus está pasando por tu casa 9 y le está haciendo cuadratura a la casa 12 por lo que yo te diría que tengas cuidado con permisos visas pasaportes que estén vencidos es un momento quizás para renovarlos. Yo te diría que esperarías a que pase este tránsito hasta que el sol se ponga en el signo de Sagitario, que eso será a partir del 21, 22 de noviembre, porque eh, Venus ya también estará pasando al signo de escorpio y ya no estará haciendo la cuadratura a estos planetas. Quizás no es el mejor momento para ti para hacer una renovación de permiso o de visa, pero también eh, es un aspecto interesante para eh, estudiar o empezar a matricularte en una universidad, hacer estudios superiores, irte al extranjero puede ser, pero cuando pase esta cuadratura. Bien, ahora vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de 8 para ti esta semana. Y la carta que nos sale es la carta de la conciencia. Mi gente de Acuario, es un momento de hacerte consciente, de hacerte consciente de cuáles son tus deseos, de hacerte consciente de cuál es tu misión aquí en la Tierra, de hacerte consciente de muchas cosas y de muchos mensajes que tú has ido recibiendo y canalizando. Eh, yo te diría que estés atento también a tus sueños porque probablemente es allí donde más rápido vas a poder saber cuál es el camino para la conciencia. La meditación evidentemente también te ayudará. Vamos a ver ahora con el tarot de Rider White cuál es el mensaje para ti esta semana que tendremos esa luna nueva en el signo de Escorpio. Para el fin de semana, 14 o 15, dependiendo del lugar donde te encuentres. Mi gente... Bueno, dos arcanos mayores han salido para ti. Y esta es una semana en donde hay cosas eh, bastante interesantes, como por ejemplo... El 3 de espadas. El 3 de espadas, si bien nos puede estar diciendo de que hay una traición por alguien cercano a ti, sería más bien como ten cuidado de autotraicionarte, ten cuidado de haberte prometido algo o hacerte promesas y no cumplírtelas. Es importante de que cumplas tus promesas propias promesas, te las cumplas a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se cumple sus propias promesas y cuando uno logra eh, salir a, adelante, no a, a hacerse cargo y responsable de su destino, tomar como las riendas de su destino, esto te da un poder personal increíble. La reina de oros te dice y te habla de ese poder personal, te habla de el sentirte bien, del tener un estatus, del tener un legado también que poder eh, compartir. Te habla también de esas eh, situaciones o de esas bendiciones que llegan monetariamente. Pero es porque tu autoestima está bien trabajada, porque tú conoces tu valor y porque tú te haces responsable de él. Si bien aquí también vemos el, la sota de, de copas, nos habla de personas, hombres, jóvenes que llegan a tu vida con nuevas ideas, que llegan a tu vida con algún proyecto, eh, alguna propuesta que pues conectas de manera emocional con esta persona. El papa, la papesa perdón, nos está hablando de un estudio, pero de un estudio interno. Si bien también tienes a Venus pasándote por tu casa 9 aquí nos estaría hablando de eh, hacer un curso, hacer una formación que sea muy buena para tu eh, crecimiento profesional. El mundo, el 10 de copas, sí que nos están hablando de éxitos también. ¿no? Hay, aquí hay algo que se materializa, que se logra, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Pero recuerda, demuéstrate a ti mismo, no tienes que demostrárselo a nadie, no tiene, que ser, no tiene que ser que le demuestres a alguien, sino a ti mismo. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú vales y qué es lo que tú tienes para ofrecer al mundo? Es solamente para ti, no es necesario que sea para otra persona. Vamos a ver ahora el tarot de la magia sexual para las relaciones de pareja y para las personas que están solteros. Vamos a ver, relaciones de pareja, casados y solteros. Y nos sale la templanza. Nos sale el 6 de espadas y el 4 de oros. Y bueno, comenzamos primero con los eh, casados y en relaciones de pareja. La templanza y el 6 de espadas nos hablan de buscar cierto equilibrio. Buscar equilibrio, buscar el apoyo en uno mismo nuevamente en que tu opinión pese más que la opinión de los demás y, que, y al tener cuidado con esos pensamientos y esas palabras que se pueden estar intercambiando en una relación de pareja porque a veces pueden ser las espadas como cuchillos, no perdón, pueden ser las palabras como cuchillos, las espadas siempre son cuchillos, pero pueden ser las, las palabras como cuchillos para el otro. El 6 de espadas nos está hablando también de ciertas victorias robadas, ciertos eh, eh, actos en los que hay que asumir las consecuencias, asumir y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La templanza nos habla de esa parte angelical que de alguna manera nos bendice, que de alguna manera está allí eh, eh, y lo estamos eh, adoptando o, o dándolo desde el corazón para las relaciones de pareja están muy bonitas las cartas porque nos está hablando de integración de comunicación de integración de eh, se obtiene algo muy bonito en las relaciones se lleva la relación a otros niveles para las personas que están solteros pues nos sale el 4 de oros y el 4 de oros siempre es como el administrador sin embargo, en estas cartas está así como el ahorrador de energía, ¿no? Es esta mujer que se deja que el otro la esté como desvistiendo. No está como muy disponible, muy dispuesta a dar su placer a otros o a buscar su propio placer. Entonces, cuando nos sale la papesa y cuando nos sale ya el 3 de espadas, lo que nos quiere decir esta línea es que Tú estás ahorita sola o solo porque quieres, porque tú así lo has decidido. No tienes ganas de compartir tu energía ni tu cuerpo con otra persona. Y es un proceso eh, que necesitas pasar para reencontrarte contigo, para eh, reconocerte. Es un viaje que vas a hacer como a casa, ¿no? Y a casa es hacia ti mismo, hacia tu interior así que aprovecha también este tránsito porque una vez que vuelvas, lo que traes de allí para compartir con otros es espectacular y con las personas que conectas son espectaculares vamos a ver ahora con el tarot angelical para mi gente de Acuario, vamos a ver cuál es ese mensaje que tienen para ustedes estás preparado la cosa es que estás preparado bueno es una lindísima carta y es la diosa isis la diosa egipcia isis que te está diciendo que estás preparado esto puede ser para tu relación de pareja o para la relación del trabajo porque sí se ve una semana bastante productiva pero para los solteros yo te diría que todavía eh, todavía no Está, te, te, va, estás en preparación. Bien, vamos a ver ahora una cartita, un mensajito de Hoponopono, de la técnica hawaiana, y del perdón. Y la carta que nos sale es, yo acepto, todo es perfecto. Yo acepto, todo es perfecto. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Recuerda suscribirte y darle a la campanita, regalarme un like, dejar un comentario y bueno, ya nos estaremos viendo en próximos videos. Bye, bye.